Campeones de League of Legends en 10 segundos Shin Cada tres básicos, el cuarto hace más daño Después eso tiene que recargar Suelta una bala que rebota 4 veces Tira esto Si tienen esa marquita, los estunea Pone trampa Que se explotan da visión. Hace esto Y tira cuatro balas Si querés que tu campeón favorito salga en un video Escribilo en los comentarios